Lo que he clamado siempre es justicia. El clamor de madre que sea una, una condena justa. ¿Cómo ha sido todo este, todo este proceso? Desde que se inició medida de cohesión hasta llegar a este proceso ¿Cómo ha sido para la visa? Hola. Muy difícil y muy vacío. Muy, muy difícil. ¿Ha sido difícil para la guisa tener a, a, a los imputados en el caso de su hija? en un tribunal. Sí, inmensamente difícil. ¿Cuáles pensamientos llegan en ese momento? Ninguno. Yo solo le pido al Señor que le dé la oportunidad de que ellos se arrepientan y digan toda la verdad. ¿Entiendes, Alguisa, que, que falta más en este caso? El Señor lo pondrá en su mano si, si es así. Si. Está todo puesto en la mano de Dios. De mirarle a y Marlon a la cara, como lo emplazó en la pasada audiencia, no pudieron mirarla. De mirarle, ¿qué le diría de una enfrente de la misma? Que le pidan al Señor que lo perdone. Porque no fue justo lo que me lo hicieron a mi hija. No, no no me lo merecíamos como familia. Y ellos no tuvieron piedad de dos inocentes. Eso yo lo diría. Los medios de comunicación han estado en los últimos días el apoyo masivo, tanto nacional e internacional, de, de personas que se han solidarizado. ¿Qué tiene que decir a la PISA, a todas esas personas que se han solidarizado? Que mil gracias. Que nunca pensé que que no iban a dar el apoyo que no dieron porque ni siquiera no conocían. No tengo con qué pagarle lo que todo un pueblo y una nación han hecho por nosotros, por la familia Peguero Polanco. Mm -hmm. El Ministerio Público está pidiendo una condena de 30 a 20 años. ¿Puede estar en manos de los jueces? Mm -hmm. ¿Qué puede decir Iglesias? Me mantengo en el clamor de justicia, de una madre que clama justicia que sea la condena correcta y justa. ¿Confía en el arrepentimiento de más No, de ninguno de los dos. Es un perdón vacío y calculador, porque lo conozco a los dos. ¿A qué se refiere Dalquiza cuando dice calculador? Es un perdón pensado, de mente, no del alma. Entonces, para mí es un perdón vacío. ¿Cómo recuerda, y es media dolorosa la pregunta, cómo recuerda a Dalguisa, a su hija Emily? La niña extrovertida, la que salía y llegaba sonriendo. La que no tenía distensión ni con el joven, ni con el viejo, ni con los niños, ni con los ancianos. Esa yo quiero seguir recordando.